quién fue Rasputin, curiosidades y sus profecías más inquietantes, Rasputin conocido con el apodo del monje loco, aunque el monje tenía poco, ya que le gustaba participar en orgías y se acostó con buena parte de la nobleza rusa, es una de las figuras más enigmáticas de la historia, un monje visionario, un profeta, un sanador místico, un brujo y otros calificativos similares que tanto nos fascina supuesto como consejero del zar de rusia contribuyó a la caída de los ares es cierto que predijo su propia muerte así como la llegada del comunismo la caída de la iglesia en rusia e incluso la contaminación y la fecundación in vitro era como dice que la leyenda inmune al cianudo ¿Qué hay de verdad en que los rumores sobre la longitud de su pene que supuestamente se conserva en Formol en un museo erótico de Rusia? El ser humano es el único animal capaz de ver más allá de lo que ven nuestros ojos y creer en cosas que solo son posibles mediante la fe. Algunos lo ven como una debilidad otros como el motor que ha hecho de la humanidad lo que somos ahora a fin de cuentas la mayoría de los cambios culturales económicos y sociológicos los han provocado las religiones y los dioses Casputini <risa> fascinada por eh, que era al mismo tiempo un monje místico y un pecador Abrazaba la religión, pero llevaba a cabo curaciones milagrosas que nadie podía explicar. ¿Quién fue Rasputin? Vamos a descubrir las curiosidades y profecías más interesantes. Un niño problemático Grigori Décimo pitch. Rasputin nació en 1869 y falleció el 30 de diciembre de 1916 a los 47 años de edad. Se cree que Rasputin era un apodo que significaba disoluto. Cuando se hizo famoso sus enemigos, lo llamaban el monje loco, una descripción que lejos de significar un insulto, le hacía bastante justicia. Rasputin vivió en sus primeros años en una aldea de nacimiento en Sigaria, un lugar que incluso hoy, 100 años después, parece congelado en el tiempo. Desde pequeño Rasputin se ganó el calificativo de niño raro. Tenía muchos tics y era muy nervioso, siempre tenía que estar haciendo algo con las manos. Ya entonces era conocido por sus profecías o visiones. Su hija María cuenta que con 14 años gritó, el reino de Dios está con nosotros, y se fue a esconder al bosque, donde permaneció hasta que regresó con una luminosa tristeza. Con Rasputin es imposible saber qué es verdad y qué es mentira. Cuenta la leyenda que siendo un niño se contagió de unas fiebres que lo hacían delirar. Se había producido un robo de caballos en la aldea y sin que nadie supiera cómo se había enterado, saltó de la cama y se lanzó encima de un vecino gritando, este es el que ladrón, este es el ladrón. En efecto después se demostró que había robado el caballo. Asenta, historia, peligros y mitos de la bebida prohibida. Los expertos creen que sufría algún trastorno mental que le impedía centrarse en una sola cosa. Cuando se hizo adulto, no encontraba trabajo estable, se dio a la bebida y participó en un robo de caballos, por lo visto la actividad delictiva más popular en aquellos tiempos. Curiosamente, sus compinches fueron desterrados de Siberia y él fue el único que no fue condenado. El monje y las orgías. En 1887, Rasputin se casó con Prascovia Fiodorna Dubrovina, con la que tuvo cinco hijos, aunque dos murieron a edad muy temprana. Apenas cinco años después, lo abandonó todo e ingresó en un monasterio. Las malas lenguas dicen que estaba involucrado en la muerte de un niño, pero no se había podido demostrar. Poco después, Rasputin ingresó en una secta cristiana prohibida por la iglesia ortodoxa llamada los flagelantes, en donde creían que la fe se alcanzaba con el dolor. Organizaban orgías y Rasputin era uno de los más fieles participantes. Ahí nació la leyenda sexual que afirma que se acostó con buena parte de la nobleza rusa y sus miembros excesivamente desarrollados se hizo famoso en el país. Hoy se dispone conservado en Formol en un museo erótico de Rusia, pero la historia es demasiado absurda para tomarla en serio. Al morir le cortaron los atributos sexuales, una criada los cogió y tras pasar por varias nobles rusas y un anticuario acabaron en un museo erótico. A Rasputin se le atribuye la frase, como más grandes sean los pecados, más le satisface a Dios perdonarlos, que usaba tras algunas de sus orgías, pero cuando todo cambió conoció a un ermitaño que le ayudaba a dejar la bebida y a no comer carne, Rasputin regresó a casa transformado en un monje místico que iba a convertirse en el principal consejero del zar de Rusia. Rasputin asombró a todos curando temporalmente al hijo de Sar con métodos que nadie podía explicar mediante una especie de hipnosis. Se convirtió en su médico personal y cautivó completamente a la zarina. Su influencia era tan grande que se dice que todas las decisiones del zar Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputin. Durante la Primera Guerra Mundial sus enemigos lo acusaron de ser un espía alemán e influir en la zarina de ascendencia alemana, lo que contribuyó a la caída del régimen zarista en Rusia. Como lo dijo a muchos duques, condes y otros miembros de la corte rusa, no les gustaba que un místico polerino, tuviera semejante influencia en el zar y la zarina de Rusia. El príncipe Feliz Yusupov, con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa, organizó su asesinato. Investigaciones recientes indican que también estuvo implicado al servicio secreto británico. Lo llamaron al palacio de Yusupov con la excusa de que su esposa Irina quería conocerle. Rasputin se presentó y fue atendido en un sótano mientras esperaban la llegada de la princesa, que ni siquiera estaba en Rusia. Le invitaron a bollos y vino envenenados con cianuro. En el Museo de Moica de San Petersburgo hay una recreación de la escena. Pese a que los bollos tenían cianuro como para matar a un elefante, Rasputin no se inmutó. Según un libro publicado por el propio príncipe Yusupov, Pop, que era escritor, recibió dos vasos de vino llenos de cianuro y lejos de sentirse mal Rasputin, cogió una guitarra y comenzó a cantar. El príncipe salió nervioso de la sala pensando que Rasputin era inmortal. ¿Qué pasó con el cianuro? Posiblemente estaba en mal estado o el azúcar de los bollos y el vino disminuyó su efecto. Otras versiones dicen que el propio Rasputin llevaba un antídoto o se había vuelto inmune tomando pequeñas cantidades durante años pero son pocos creíbles. Otro de los conspiradores, Puristamits, comenzó al príncipe para que lo disparase por la espalda. Así lo hizo, le disparó varias veces, supuestamente una en pleno corazón. Cuando se acercó a comprobar si había muerto, Rasputin se abalanzó sobre él y lo maldijo. Puriskevich lo creyó a balazos, pero Rasputin no caía. Salió yendo hasta que otro disparo lo alcanzó en el hombro. Después lo remataron con un tiro de la cabeza. Lo ataban con cadenas y lo tiraron al río Neva, donde apareció después congelado. ha concluyó que no había muerto por el cianuro o las balas. Había muerto ahogado en el río el 30 de diciembre de 1916. Rasputín fue enterrado junto al palacio, pero unos años después lo desenterraron y quemaron su cadáver en un bosque. ¿Por qué fascinaba a Rasputín? Como ocurre con todos los brujos, sanadores y vivientes, Rasputín tenía un enorme carisma. Con carisma y elocuencia se puede hacer creer cualquier cosa. Rasputin era un místico que fascinaba por su mirada. Aunque tenía el pelo y la piel oscuros, sus ojos eran azules claros, lo que reforzaba el contacto visual. Era alto y atractivo para las mujeres. Sabía actuar y sabía cómo ganarse a la gente utilizando frases que parecían profecías. Gracias a su carisma y a su aún hoy oh, inexplicables dotes de curación, Rasputin consiguió convertirse en el consejero más influyente del zar y la zarina de Rusia. La profecía más famosa de Rasputin. Rasputin lanzó muchas profecías o visiones a lo largo de su vida, pero es imposible saber cuáles son verdad, o simplemente se añadieron más tarde a la leyenda. Como suele ocurrir en profecías o profetas famosos como nos Nostradamus, las profecías de Rasputin eran tan abiertas y genéricas que pueden aplicarse casi a, to a todo. Aunque es cierto que algunas de ellas fueron bastante certeras, vamos a ver algunas de las profecías más inquietantes de Rasputin. Su muerte de la muerte de los Zares. Se dice que unos días antes de morir, Rasputin pronunció la siguiente profecía a la mismísima zarina. Espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es a manos de la nobleza, los Zares también morirán en el plazo de dos años. Rasputin murió el 30 de diciembre de ese año y toda la familia del zar, incluidos los niños, fue asesinada dos años después por la revolución bolchevique. Terminando con el reinado de los Zares en Rusia. Años antes, Rasputin también había dicho, cada vez que abrazo al zar y a la madre, y a las muchachas y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Luego, ruego por la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. La caída de la iglesia rusa Otra de las profecías más certeras es la cruz será arrojada a la bodega, los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. La iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la revolución soviética en 1917. El símbolo de los soviéticos era la voz y el martillo. El destino de San Petersburgo. Sobre Petersburgo caerán las tinieblas, cuando su nombre sea cambiado el imperio habrá terminado, y cuando su nombre sea otra vez cambiado sobre Europa entera, estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. En efecto, San Petersburgo cambió de nombre dos veces a Petrogrado y Leningrado, y allí se libró una de las batallas más cuentas de la Segunda Guerra Mundial. Inundaciones y sequías. Los mares penetraban como ladrones en las ciudades y en las casas, y las tierras se volverán saladas. y otras tierras serán secadas por un calor que irá aumentando. El hombre se encontrará bajo las lluvias saladas y caminará sobre tierras saladas y andará errante entre sequías y aluviones. Anticipó la contaminación. El aire que hoy descenden a nuestros pulmones para llevar la vida llevará un día la muerte. Rasputin predijo la contaminación con 50 años de adelanto. Los menos capaces nos gobiernan. Otra de sus profecías fue, los hombres caminan hacia la destrucción. Serán los menos capaces los que no nos gobiernen. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores, la sabiduría será encadenada, serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Muchos creen que ver aquí la llegada de Hitler y Mussolini, aunque viendo que quienes están al mando de los países más influyentes del mundo hoy en día, también podría aplicarse al siglo XXI. fecundación in vitro, alquiler de vientres. Muy desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado como se vende la carne de los bovinos. En este tiempo el hombre, criatura de Dios, se convertirá en criatura de la ciencia. Lo cierto es que casi todas las profecías de Rasputin eran catastróficas y casi siempre terminaban con la aniquilación de la humanidad, del sol y de los planetas. Cualquiera que lance profecías catastróficas como la humanidad terminará acertando, especialmente si son catastróficas provocadas por los humanos. Otras muchas no tenían ningún sentido. Traspoten tuvo una vida extraordinaria y singular y la leyenda se encargó del resto. En vida aseguró que nunca moriría y sus seguidores creían que era inmortal. Y en cierto modo esa profecía se cumplió. Rasputin se convirtió en un icono del siglo XX, mencionado en innumerables libros, películas, series de televisión e incluso canciones. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.